En nuestra primera noticia, Toho International ha cerrado un acuerdo con Frederator Network por una inversión multimillonaria para adquirir una participación del 50% en dos de sus producciones originales. La exitosa serie animada Bee Poppycat Puppycat Bravest Warriors y su próxima serie Spin off Catbug. El acuerdo proporciona un marco para que Frederator Network y Toho International coproduzcan nuevos contenidos para las propiedades y desarrollen conjuntamente una campaña global de productos de consumo. Genius Brands supervisará la distribución global, excluyendo Asia, que será gestionada por Toho International. En base a esto podríamos decir que estamos ante buenas noticias, ya que esto significará más apoyo y desarrollo de contenido de estas increíbles series. Entre otras noticias, recientemente el director Nick Bruno reveló una imagen inédita de la próxima película Nimona, un proyecto animado basado en la novela gráfica creada por Noel Stevenson, a quien recordarás The Shira Princess of Power. Anteriormente, este filme fue cancelado por Disney tras la absorción de Blue Sky Studios, pero actualmente fue retomada por Netflix y se encuentra en producción. Su estreno se tiene programado para este año 2023. Continuando con las noticias, Disney ha publicado un nuevo avance de su próxima serie animada, Moon Girl and Devil Dinosaur, basada en los exitosos cómics de Marvel. La serie narra las aventuras de Lunella Lafayette, una supergenio de 13 años y su T-Rex David Dinosaur. Esta nueva serie se estrenará el 10 de febrero de 2023 en Disney Channel y poco después en Disney Plus Estados Unidos. Continuando con las noticias, Disney Plus presenta el nuevo contenido exclusivo de la plataforma con el que darán comienzo a este 2023 en el mes de enero. Entre los estrenos tenemos finalmente nuevos episodios de las series de Disney Channel como El Fantasma y Molly McGee, Los Vecinos Green y La Casa Búho. Además, Star Wars The Bad Batch llegará con su segunda temporada. También se estrenarán los primeros seis episodios de la quinta temporada de Miraculous Ladybug. Finalmente, siguen los episodios estreno de La leyenda del tesoro perdido al filo de la historia y Willow todos los miércoles. El pasado 5 de enero, Dana Terrence, creadora de The Old House, confirmó a través de su Twitter la fecha de estreno del próximo especial de la serie For the Future acompañado del primer póster oficial. Sin embargo, también recientemente, debido a los descuidos de iTunes, se filtró por completo este nuevo especial. Al principio solo estaban disponibles algunos clips e imágenes, pero al parecer accidentalmente iTunes liberó por un corto periodo de tiempo el episodio completo, tiempo que fue suficiente para que se esparciera por todo internet. Ante esto, como es de esperarse, la creadora destacó en sus redes su inconformidad y molestia ante este descuido de su propia compañía, quien anteriormente ya ha cometido errores como este, como lo fue en el caso de la filtración del episodio final de temporada True Colors de Amphibia, que fue estrenado en iTunes antes de la fecha esperada. El hilo de Twitter donde señaló estos sentimientos ya fueron borrados, pero comentó que ante la proximidad del estreno oficial disfrutemos del episodio sin importar lo sucedido, y que mantenía su opinión al respecto. For the Future verá las pantallas de Disney Channel en Estados Unidos el día 21 de enero a las 9pm, con una duración de 40 minutos. Entre otras noticias, por medio de una entrevista se dio la noticia de que Warner Bros Discovery ya no purgará contenido en este 2023. Y es que Warner Bros Discovery ahora ha confirmado que las cancelaciones de impuesto y la reestructuración han terminado, ahora pasarán los 12 meses relanzando y construyendo su nueva corporación. Aunque los recortes de Warner Bros Discovery para 2022 fueron significativos y muy criticados, Gunnar Weidenfels, director financiero de la compañía, señala que, en parte, estos son un reflejo de una industria que se pasó de la raya en el gasto excesivo de contenido en un Hollywood enloquecido por el streaming. Por ahora solo mencionan que están enfocados en mejorar el producto que desean ofrecer, refiriéndose a la próxima nueva plataforma de streaming que será resultado de la combinación de HBO Max y Discovery Plus, que al parecer llevará por nombre Max, pero que aún no se sabe cuándo será su fecha de lanzamiento ni qué contenido abarcará. Como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Pasando al mundo de Cartoon Network se ha revelado un nuevo adelanto de lo que será la temporada final de Summer Camp Island. Recordemos que la misma había sido cancelada por HBO Max y que Cartoon Network llegó al rescate comprometiéndose a transmitir la serie completa junto a su sexta y última temporada. La misma será lanzada este año 2023 primeramente en Asia para luego pasar a los demás países. Pero todavía no se tiene una fecha definida. Como siempre, ante cualquier novedad les estaré informando. Para finalizar, les traigo algunas novedades de Hasbin Hotel. Para empezar, tenemos que el pasado 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, BC Pop, creadora de la serie, nos reveló el diseño oficial de Adam. Esto a través de sus redes sociales y la imagen puedes verla en pantalla. Además de esto, otro regalo navideño fueron algunos clips donde se nos adelanta un poco de lo que veremos en el próximo estreno de la serie de Hasbin Hotel con algunos adelantos de Alastor, Agile Dust, Baggy y Serpentius. Cada vez se acerca más el momento de ver esta fabulosa serie, que verá su estreno en verano de este año 2023. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como Polaris m 76